Bienvenido a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. En esta ocasión tenemos con nosotros a nuestro amigo y cliente Antonio Nicolás. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes. Pues en primer lugar, preséntate, ¿quién es Antonio Nicolás? Pues buenas tardes, yo soy Antonio Nicolás, soy el gerente de la empresa Animatel Instalaciones. Eh, pues... Soy padre de familia, tengo tres niños, estoy casado y pertenezco a la Asociación de Jóvenes Empresarios, participo en la Junta Directiva echando una mano lo que puedo en la organización de eventos y también estoy montando un grupo de networking donde soy el director consultor de BNI Desarrollo, estamos montándolo aquí en Cartagena. Pues sí, como podéis ver, Antonio Nicolás es alguien inquieto, con, con muchas ocupaciones y por supuesto con su empresa Animatel de aquí de Cartagena. Cuéntanos, Antonio, ¿qué tal o cómo te ha afectado el, esta crisis del coronavirus? Bueno, a nosotros nos ha afectado, eh, no de una forma directa, porque no somos una empresa a la que el decreto de, de cierre de negocios le afectara directamente, al ser un instalador de telecomunicaciones somos una empresa de... De, de último recurso, porque nuestros servicios están para garantizar los, los servicios de telecomunicación en urbanizaciones, en comunidades de propietarios, pero lo que sí que nos han cerrado son las obras y la, todos los trabajos que teníamos previstos al sector de la hostelería y al sector de la restauración, pues ese tipo de trabajos sí que se nos han bloqueado. Ahora simplemente estamos actuando y trabajando para resolver incidencias y reparación de averías, nada más. Bueno, uh -huh. pues lo que entiendo es que al final te habrá bajado bastante por lo que comentas la, la carga de trabajo, ¿cierto? Sí, por desgracia pues habrá bajado en un 50 un 60 por ciento la carga de trabajo. mantenemos solamente los mantenimientos que realizamos a las empresas que nos tienen contratado el mantenimiento preventivo y realizamos averías en comunidades de propietarios cuando hay alguna cuando hay alguna intervención que, que hacer por alguna rotura. Uh -huh. Y bueno, ahora que nos estamos dirigiendo a, a Cartagena, a la población de nuestra ciudad, ¿qué le pedirías a Cartagena? ¿Cómo piensas que, que Cartagena y sus ciudadanos te podrían ayudar? Pues yo realmente más que, que, que me puede hacer Cartagena para ayudarme es lo que Nimatel puede ofrecerle a Cartagena para, para que le resuelva un poco la, la, la pues eso, cualquier problema, cualquier incertidumbre que puedan tener respecto a los, los ámbitos de trabajo que podemos ofrecer. Nosotros pues somos especialistas en reparación de cabeceras de televisión e instalación, ofrecemos siempre la mejor solución y la adaptamos técnicamente a las necesidades del cliente. No ofertamos el mejor producto para nuestra rentabilidad, sino ofertamos el, el producto que más le interesa al cliente para sus condiciones o sus necesidades. ¿verdad? También realizamos instalaciones corporativas en empresas y en particulares ampliaciones de cobertura Wi-Fi, cualquier operador instala el router en, en el lugar donde, no sé, en el salón y no le llega la cobertura a toda la vivienda, pues nosotros podemos ofrecer soluciones adaptadas para cada necesidad, para que tenga la cobertura wifi que se necesita en las viviendas. También ofrecemos instalaciones de cobertura móvil allá donde no la hay. Si, por ejemplo, tenemos un operador, por un ejemplo, Vodafone ahora, donde no tenemos cobertura en nuestra vivienda o en nuestro despacho o en nuestra oficina, nosotros ponemos los equipos para que puedas tener cobertura del operador y que puedas recibir y, y transmitir llamadas sin ningún tipo de problema. Esas son las soluciones que puede ofrecer NIMATEL eh, en especialidad, o en, especi en eh, trabajos específicos para la, para la sociedad. No, la verdad que son requisitos necesidades que prácticamente hoy día tenemos todos porque las telecomunicaciones están presentes en cualquier lugar. Y por último, Antonio, ¿qué le diría a Cartagena? ¿Un mensaje de ánimo o de apoyo para el resto de personas y de autónomos o pymes como nosotros que nos están viendo? Pues yo les recomiendo sobre todo a los autónomos y empresas que piensen en positivo, que piensen que esto va a ser un bache pasajero y que todos los baches nos sirven para caernos, tropezarnos y volver a levantarnos más fuertes y aprender mucho de la experiencia de lo que, de lo que nos haya pasado, ¿vale? Evitar las noticias, evitar los, los, los grupos de WhatsApp y evitar toda la mensajería y la información nociva y negativa que está constantemente llegando a nuestros teléfonos y pensar en positivo. Solo pensar en que esto es un bache pasajero, que todos vamos a poder salir de esta y que sacando lo, lo mejor de cada uno de nosotros vamos a poder lograrlo y vamos a poder salir adelante. Pues estupendo Antonio, muchísimas gracias por, por tu participación. Y poco más por mi parte, no sé si tienes alguna otra cosa que añadir. Nada, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de participar en esta iniciativa y, y mucha suerte. Pues gracias Antonio y nada, dirigidme a vosotros, espectadores, compartid el contenido. Si tenéis cualquier, conocéis a cualquier otro pequeño empresario o PyME o comercio que quiera participar o queréis animarle a, a que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros y lo dicho, somos Pequeño Comercio, somos Cartagena. Muchísimas gracias.